que volver al aire con algo muy importante. Eh, y quiero que Isa me baje la cortina. Porque mm, cosas han, han, han cos, pasado. Han pasado cosas sí. en los estudios de Estación Sur. Eh, y sobre todo lo digo yo porque Isa y Rochi tienen la boca llena de eso que ha pasado. Ahí, ¿para que estoy, estoy bajando ahí un poquito? La verdad que, eh, mira, si yo no hubiera venido en presencial hoy, no, no hubiera entendido nada, capaz. Y no, de... te hubieras, y, no te, y no te hubieras dado por enterado tampoco, o tal vez sí, no sabemos. Pero ¿cuántas veces he venido a hacer aire cuando operaba todo incluso y sin comer yo? Ah, pero no llegué, años, años, años, así que bienvenidos a ese... Eh, viejo ritual de, de Tren para Pocos y zarroches pues vinieron de la radio sin comer, puede pasar, puede pasar, me ha pasado, cómo no, y tuvieron la... Es, be, Brillante. Providencia. sí. Eh, de, de que mmm, haya llegado mucha comida Sí, sí, sí es, es un lugar donde yo estoy pidiendo Hace bastante tiempo Lo recomiendo con mis amigos, mis amigas Con los compañeros de la mañana Che, manden este número, pidan por acá Pidan esto, pidan lo otro Y eh, bueno, le pedí comida recién, Le pedimos ahí un, unos cuartitos de bizcochito Y nos mandaron una bolsa Llena de, de tostadas, alfajores de maicena. Estamos hablando del de Rey Chupete que da acá cerquita nomás en 37 y 1 por ahí, por las vías. Y si no lo pueden encontrar también todos los panificados, los mejores chipá que he probado, la verdad que de, desde ese momento quedé enamorada, eh, los pueden buscar en pedido ya. Así que eh, un saludo grande, gracias sí, por ese regalo. Sí, escríbanle, díganle que de la radio escucharon que hoy lunes encima, que los panificados, viste, algunos cierran, qué sé yo. Entonces ahí encontramos un punto que encontraron comida ustedes. Clave. Y de todo, y cosas ricas para esta tarde, para tomar con el mate, para aguantar hasta la noche. Y para juntar fuerzas y hacer como San Martín, cruzar los Andes... Bueno, no, en realidad no nos vamos Con una cruzando. sopa y pilla en la mano. Una sopa y pilla. Porque en realidad estamos acá en La Plata, nuestro amigo, compañero, está acá en La Plata, pero es chileno y es periodista, es comunicador, es amigo de la casa y estamos hablando de Francisco Salvador Solari Orellana. ¿Cómo andas, chileno? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá, felices, contentos. Te veo también tu cara de felicidad ahí, eh, yo, la verdad, eh, escuchaba el, el discurso de, de la presidenta de la Constituyente el fin de semana eh, y fue muy emocionante. fue eh, Bueno, los lo pasaron también hace un rato en el informativo Farco. Muy emocionante eh, todo lo que representa, lo que significa una mujer mapuche presidiendo la Constituyente. Sí, la verdad que ha sido un... Muy movilizador, ayer estábamos en casa, pusimos la tele, arrancamos creo que a las 10 de la mañana y estuvimos hasta las 6 de la tarde mirando qué era lo que pasaba en la convención, nos, nos entretuvo bastante. Primero, bueno, eh, la gente se movilizó a la convención, lo que estuvo muy bueno. Eh, trataron de acercarse lo más posible, obviamente el, el gobierno de Sebastián Piñera no quería saber nada con esa situación y mandó a reprimir situación que provocó la demora en el inicio de la convención, eh, la, la, su primera actividad tenía dos grandes funciones, era elegir el, el órgano que iba a presidir la, la convención para eh, empezar a su funcionamiento durante este año, o sea, de acá al año que viene, eh, ¿quién, qué van a, quién iba a ser el presidente o presidenta, y bueno, después de varias discusiones, la Elisa Lonco Loncón es eh, elegida la, la, la presidenta, eh, es mapuche, es feminista, es una academicista, es lingüista, es, dio clases en, en México, en Holanda, en Canadá, en Francia, en la Universidad Católica de Chile, es una persona con mucha experiencia, eh, con un gran conocimiento, es una gran defensora de la enseñanza del mapudungún, y bueno, nada, fue emocionante escucharla Que arrancara su, su primer discurso en Mapudungún eh, Saludando a la gente, sal, eh, haciendo un minuto de silencio En conmemoración a todos los muertos A los muertos durante estos 500 años, dice ella Recordando a, a la gente mapuche y a, y a todos aquellos que han sido a, asesinados Durante la última dictadura militar Durante la represión de estos años Así que bueno y había un panorama que no quería ver la moneda, era justamente una mujer mapuche eh, tomando la presidencia de la convención constituyente. Eh, yo creo que el resumen de ayer debe ser el llanto en la moneda, eso sí. debe ser hermoso. Sí, sí, de eh... hecho arrancamos el programa diciendo que estamos eh, nadando en lágrimas neoliberales y de, de, derechosas de América Latina, porque además, eh, no nunca y, y esto es algo que se remarca siempre, por lo menos los medios progresistas de izquierda, comunitarios, populares, que están del lado del pueblo, es esto, ¿no? Chile... Hasta 2018 era presentado como la joyita neoliberal de América Latina, el lugar al que todos los gobiernos tenían que aspirar. Y se cumplió, se cumplió la profecía. Yo cuando lo escuchaba a Macri decir, tenemos que ser como Chile, tenemos que ser Ay, como ojalá. Chile, bueno, seamos plurinacionales, tengamos, reformemos la Constitución. No, el panorama es eh, hermoso. Mirá, una de las consignas que se usa mucho ahora en Chile es que de, de hecho lo dijo ayer la presidenta fue venceremos y será hermoso eh, yo, yo creo que esa es la dinámica que se está manejando eh, nunca, un, nunca antes hubo tanto interés en alguna actividad política como la que vimos ayer, eh, la sociedad estaba atenta a lo que estaba ocurriendo eh, la movilización demostró que la gente sigue con interés de participar de que no puede ser una convención a espaldas del pueblo y bueno, el triunfo de, de, de, de una mapuche eh, revaloriza aquello que tantas veces se escondió en Chile, ¿no? Porque uno habla de los mapuches, qué sé yo, casi como un, un sector ajeno real, de, ajeno de la sociedad real, pero bueno, ayer se hicieron carne, eh, fue hermoso verlas entrar entrar a todos los, los, eh, a los miembros de la constituyente de pueblos originarios con sus trajes típicos, muy contentos con su, su rama de canela, de canelo en la mano, el, el canelo es el árbol sagrado de los mapuches, para ellos es muy significativo, de hecho ellos tuvieron conflictos con la organización de la, de la convención porque ellos querían hacer actos, eh, hoy de, de actividades culturales previas, eh, una especie de rezo a la madre tierra y no los dejaron. Es que de hecho eh... se, estuvo, se estuvo haciendo online, por ejemplo, porque veníamos contando y, y te cuento también, por ejemplo, yo soy de, de familia Mapuche, siendo argentino, eh, eso sorprende, digo, tanto como en Chile, como, decís, como si fuera ajeno en Argentina también. Y eh, veníamos en la semana del Huetripán, tú venías renovándose la energía, una temporada que es de mucho ritual, mucho encuentro, y se estaban haciendo online algunas actividades. Digo, la actividad Mapuche no es solo en la constituyente, realmente atraviesa a toda la sociedad, como vos decís, ¿no? Está en las universidades, está... Bien. Sí, una de las cosas que ha demostrado en este tiempo desde las movilizaciones del, de octubre del 19 es que esa identidad mapuche existe en la, en la gente. No necesariamente por tener sangre mapuche, pero sí hay un, un sector eh, que ha sido constantemente marginado que se identifica con la cultura del pueblo resistente. Eh, y verlo ayer fue hermoso. O sea, ver a la gente movilizada con las banderas y que todo eso se coronara al, al atardecer noche con, con Elisa tomando la presidencia de la Convención Constituyente, nada, es... Hermoso. Eh, también se eligió el vicepresidente, el vicepresidente eh, es un candidato, un abogado constitucionalista, eh, él fue, contó con el, el apoyo, él pertenece al partido eh, Ciudadanos, ahí se me fue el nombre en este instante, pero ya lo recuperé. Sí, sí, sí. Eh... Eh, ¿Qué me iba a hacer? No, no, no. Que estaba, estaba pensando en, en esta en esta convención, en quienes la presiden, en todo lo que representa no solo en, en términos simbólicos, sino también eh, factibles. La gente que hace mucho está reclamando por un reconocimiento, que primero que paren de meter los presos, que paren de encarcelarlos, que paren las represiones y obviamente también hay un, hay poderes que están muy enquistados en Chile. Eh, hay eh, la, la brecha salarial, la ble, ni siquiera salarial, la brecha de riqueza de, de, de es una de las más altas que hay en en toda América Latina, los ricos son muy ricos, los pobres son muy pobres, o hay muchos más pobres, muchísimos más pobres, eh, bueno, y hay muchísimas cosas que también se, se tienen que discutir también muy de fondo. Eh, esto va a ser, obviamente, una disputa que va a llevar más, eh, muchos meses. O sea, ya sabemos que la constituyente puede tardar un año, tiene sus plazos también estipulados y también va a estar referendada por el pueblo chileno, pero las disputas que se tienen que dar son. Muy, muy difíciles también en este contexto. Eh, mirá, eh, ahí eh, revisé el nombre, Jaime Baza es el, el vicepresidente de la de la Convención Constitucionalista. Eh, la verdad, el panorama obviamente es difícil, porque vos tenés un gran potencial de apoyo popular en las calles, que no se necesariamente se ve reflejado en participación en las elecciones. Pero aún así la gente que participa en las elecciones cada vez mayoritariamente de sectores progresistas o de izquierda, los sectores de poder comunicacionales obviamente son de derecha, de hecho uno de los candidatos, Daniel Jaube del Partido Comunista, planteó una ley de medios y nada, a la caboose, terrible, poco menos la censura maoísta, sí. la censura castrista, la, ¿Te la le censura va a desaparecer! Subnista. Ah, no, eso era acá. Argen Chile, empezaron a decir. Eh, en Chile. Cae sobre, sobre Santiago. Entonces, bueno, eh, pero hay una necesidad eh, de, de tomar ese poder, de, de tener derechos, de tener una sociedad un poco más justa. Yo nadie está planteando eh, ni expropiar masivamente, ni obligar a nadie a estudiar en Mapudungún, ni nada, solamente reconocer que hay un, un Chile que durante muchos años se ha desconocido, que ha vivido en, en, en, en la subrealidad eh, que muestran los medios, que hoy por hoy se tomó la calle y, y se la tomó con, todo, con, todo los, con todas las herramientas burguesas que están establecidas para evitar que eso ocurra. O sea, ayer todos estaban emocionados con que eh, Elisa tomara la presidencia, que Jaime Baza, un, un, un, un abogado constitucionalista joven, progresista, se hiciera cargo de la vicepresidencia, y que el primer reclamo fuera libertad para los presos políticos de la revuelta y de Huelmapu. Ah, Hizo ruido, sobre todo en la derecha, que dice, bueno, estas no, no, no, no son las eh, atribuciones que les corresponde a la convención, pero todos sabíamos que tenía que pedirse eso, que sí. era lógico que era lógico también que si iban a reprimir en la entrada a la Convención Constituyente no se pudiera avanzar con la Convención hasta que se terminara con la represión. Eh, Chile se va a manejar en otra lógica, además hay elecciones hay primarias ahora el 18 de julio, entre, hay primarias por un lado de la derecha y por la izquierda, eh, en las cuales se definirán los candidatos a la presidencial, eh, lo que pone aún un poco más de... Eh, de nerviosismo en la derecha. Eh, yo creo que hoy, hoy es un muy mal momento para sentirse de derecha, sobre todo en Chile. Pero también uno tiene que tener el resguardo de que la derecha jamás ha entregado todo el poder... Sin golpear. No, y sigue reprimiendo, eh... eso bien como, como decís, estuvo reprimiendo durante el acto, bien, venimos de más de un año en gente baleada, gente presa. Ojos. Eh, eh, de ojos. De, Todas toda, eh, las cosas que la derecha sí puede hacer, que es toda la fuerza de la violencia, eh, lo ha hecho. y eh, Pero eh, se, se ha notado también, y eso que, que lo cuentes vos, porque tal vez la gente como nosotros también lo vemos por redes y no no tenemos real dimensión, pero hay una expansión territorial, ¿no? No es solo Santiago, eh, y que además es el lugar tal vez con las cúpulas que decimos mediáticas, empresariales más concentradas, ¿no? es Está atravesando todo el territorio de Chile, toda esta movilización de la Constitución. Sí, no, no solo la, la, la, la Constitución, hay un, un montón de pedidos. La gente entiende que cambiar la Carta Magna va como a es un repartir de cartas nuevo y decir, bueno... Hay un montón de cosas que establecieron que estaba muy mal, eh, no podemos tener... Una, acá. En Chile hablan de Estado subsidiario, o sea que refieren que el Estado se encargue de dejar en manos de privados ciertas eh, ciertos derechos de la sociedad y que solamente se encargue de velar que no sean tan injustos. Ah, pero eso Por no ejemplo, era el, lo que ya pasaba. Bueno, eso, eso es lo que pasaba. El, claro. eh, pero eso en Ch a, a Chile ellos lo establecen como un, un Estado subsidiario. Bueno, la gente no quiere saber más de privatizaciones del agua, no quiere saber más de eh, la educación como un, look, como un lucro, como un negocio, la salud como un negocio. La gente quiere jubilaciones justas. Eh, lo que está pasando este año, yo creo que lo peor, que, el peor panorama que podría tener la derecha ahora es que es casi seguro es perder las elecciones frente a la izquierda, las elecciones presidenciales frente a la izquierda. Y bueno, en ese pan, sí. Las viene perdiendo. O sea las no, elecciones no, que sí, han habido las viene perdiendo, las viene eh, perdiendo eh, y las viene perdiendo fe feo fuerte eh, con gente del Partido Comunista también que me imagino que estarás chochísimo eh, y que <ríe> pero además es eso es, es que es algo que está, está pasando también ahí el el Chile despertó eh, se nota también en todas esas cosas que están pasando y que vienen pasando en este momento. Sí, mira, respecto justo al, al, mm. al, candida, al candidato a la izquierda, Daniel Jardwey, que es el candidato a las presidenciales, él es el alcalde de Recoleta, un municipio en, la, en Santiago, eh, en que ha llevado un montón de prácticas que demuestran que lo que se, que lo que se propone es viable. Ha planteado un, una inmobiliaria popular, ¿no? que establece, que tiene como priorizar, eh, prioriza a las mujeres que sufren violencia, eh, eh, violencia machista, eh, violencia familiar, en eh, poder alquilar una casa a muy bajo costo, sin grandes requisitos, y que eh, protegía las 24 horas ese, ese, esa casa, ese conjunto habitacional. Eh, ha establecido farmacias populares que lo que hacen es comprar a precio de costo los remedios y los venden a precio de costo a aquellas personas que vivan en ese municipio. O sea, demuestra que hay, si el Estado está presente, en este caso el Estado municipal, hace una aparición, puede ser útil, puede servir y puede ayudar a menguar un poco la situación de un montón de chilenos que viven en condiciones paupérrimas. Jago mm. eh, ahora se presenta a unas primarias con Gabriel Boric, que es un diputado nacional de del extremo sur de Chile, Magallanes, que es un joven de 35 años que viene de las movilizaciones estudiantiles de, mil, del, dos, de, de 19, del 2013, uh -huh. 2016, bueno, es de ese sector, en el mismo claro. momento en que sale Camila Vallejos y un par más de personas, bueno, Gabriel Boric se establece ahí, él, bueno, va a competir en la primaria, eh, Boric tiene una raigambre muy progresista, es muy, es defensor de los derechos humanos, muy crítico a algunos sectores, crítico al gobierno de Venezuela, crítico a Nicaragua, pero bueno, del otro lado, Daniel Jaude, que también ha presentado ciertas eh, críticas, pero bueno, eh, Chile, Chile, o sea, lo que Jaude plantea es que cada país tiene derecho a arreglar sus asuntos de manera interna, como corresponde a cualquier país. Eh, en esa misma lógica, Boric está demostrando una gran capacidad a futuro, yo eh, veo en él un tipo que puede llegar a ser candidato, puede ser un presidente viable, no, no ahora capaz, pero sí en, en, en lo pronto, y en Daniel Jadwell lo que está demostrando es su capacidad de gestión, uh -huh. hoy por hoy está demostrando su capacidad de gestión, y el 18, bueno, dirimiremos quién será el candidato de la izquierda. Tal cual. Estamos en comunicación con Francisco Salvador Solari Arayana, él es eh, periodista, comunicador eh, de Chile residente en Argentina hace muchos años y quería consultarte ya saliendo un poco tanto de, de, de explicar quiénes son las personas y lo que está pasando en Chile, también cómo lo viviste vos, cómo lo vivió la comunidad chilena, sabemos que también estás en contacto con eh, muchos chilenas y chilenas aquí en La Plata, y cómo lo vivieron también eh, esta, estas escenas que veíamos ayer, y bueno, hemos hablado varias veces también lo que fue el proceso desde el 2019 hasta acá, eh, bueno, repasar un poco cómo, cómo vienen organizándose también acá desde Argentina. Mira, nosotros acá nos estamos organizando en comandos, eh, yo pertenezco al comando de Jadwe, eh, eh, chilenos y chilenas en La Plata por Jadwe, eh, nos estamos organizando para, nada, llamar, convocar a más compatriotas a votar en estas elecciones primarias, en estas elecciones primarias votan aquellos que son eh, independientes, que no están afiliados a ningún partido, y aquellos que estén afiliados a los partidos que se presentan a, a primarias, en este caso a la izquierda. Eh, los convocamos a participar, nos estamos movilizando, recuperando un montón de chilenos que no, con esto de la pandemia no sabemos si están acá, si alcanzaron a volver a Chile, en qué condiciones se encuentran, pero bueno, eh, los estamos juntando para el 18 ir eh, en masa a votar y plantear, más allá de la, de la opción que ellos quieran, eh, plantear de que podemos terminar de transformar Chile, que estamos muy cerca de lograrlo y que necesitamos dar eh, ese paso más eh, para una construcción que no puede ser durante solamente cuatro años lo que dure una, un gobierno en Chile Sino que tiene que ser más largo Pero estamos dando ese paso Y necesitamos consolidarlo y esa consolidación se hace organizándose eh, Así que bueno, si hay algún oyente que es chileno Por favor que se comunique con la radio y es buenísimo Y nos pondremos en contacto con él para, para que participe En lo personal, emoción eh, Es muy emocionante, la verdad que es muy emocionante eh, fue muy terrible ver todas las movilizaciones y la, la represión durante todo el 19, 20, eh, la vez que, bueno, antes de la pandemia que pude ir, ver cómo reprimían sin asco, o sea, era una locura, era como vas caminando en una calle, es un campo de guerra, se revuelan piedras, tiran lagrimógenas, balines, nada. Es, es, es muy loco a ese Santiago que te muestran siempre en la televisión, tan bonito, lugar de compras, tan estable, qué sé yo. Eh, y ayer, nada, era como un momento muy lindo ver a una mapuche reivindicándose, reivindicando a sus muertos, a nuestros muertos, a una sociedad que ha sido muy castigada y nada, fue muy, muy, muy lindo. El audio se lo mandé, vimos entre los compañeros y estaban todos... ¡Estoy llorando! Sí, estábamos todos llorando. Es que sí, así, hasta nosotros llorando. acá sí. estuvimos llorando. Es como una cosa... Yo les mandé la vida a los chicos y, eh, porque era, perdón, era esta representatividad también. Eh, la, pl plantear un discurso feminista y ambientalista en Chile donde te, los proyectos extractivos... Bueno, el otro día justamente hablábamos de, de eh, la, la prohibición... Marítima, claro, sí, de, de la marítima, de la explotación de pesquera... De, de los cómo... salmones, de cómo contaminan las salmoneras, no podemos olvidar tampoco cómo del lado chileno eh, se saquea todas las montañas, hay proyectos megamineros, eh, y, y bueno, y este grito ancestral, ¿no? Eh, yo, eh, esto por ahí una cuestión incluso más energética, esta cosa de, de plantarse ahí con toda la fuerza de la mapuchada, que... Que posta también, si uno li, eh, recorre algún libro de historia, se va a dar cuenta que la resistencia mapuche es eh, es tremenda, fue siempre muy organizada y, y si todavía están vivos y vivas muchos, tiene que ver justamente con sí. su capacidad de organización. Incluso Loncón o las organizaciones estaban compartiendo en el día de ayer videos de los años 90, de los años 80, decir esto no es una organización... Eh, la, la organización, mejor dicho, no es de ahora, de estos últimos meses, sino que toma luz y toma protagonismo. Y como decías también, para repetir el llamado, si alguien escucha esta radio y es de Chile, eh, que se acerque a chilenos y chilenas eh, eh, de La Plata, es el grupo, porque también es... Y eh, Yo he conocido mucha gente que vino de Chile a estudiar acá y no tomaba, la, no, como que no, no armaba el discurso de por qué venía a Argentina, por ejemplo. De que es una cuestión política también, es un país que tiene educación pública versus un Chile que fue exclusivo y es parte de, de uno de los múltiples disparadores de, de toda esta revuelta, pero eh, ese llamado está, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se organizan? ¿Vía WhatsApp? ¿Vía alguna red social? Nos estamos organizando vía WhatsApp, eh, Instagram y Twitter principalmente. Eh, nos pueden buscar en las redes, ahora, ahora se, las, se las mando bien para que bien. las puedan pasar. Eh, Nada, eh, eh, yo, la, el pueblo mapuche viene resistiendo desde la conquista de los españoles. De hecho, siempre fue categorizado como un pueblo muy bravo a, al, ru, al sur del río Biobío, que era la frontera para los españoles. Eh, les costó muchísimo eh, pasar. <ríe> y de hecho, cuando pasaron, les fue muy mal. Fue muy eh, mal sí, los, sí. Los, ma, los mapuches han resistido durante años. Los mapuches no solamente resistieron. Los mapuches avanzaron en algún momento, si no me mal recuerdo, en 1700 o en 1617, queman Santiago, por ejemplo. O sea, hay, hay, había una capacidad de resistencia de ese pueblo. Eh, y verlo ahora expresado en esta movilización de la gente, en la participación, bueno, consolida la idea de que si nos organizamos, vamos a poder cambiarlo tenemos que participar para esa organiza, para organizarnos. Así que convocamos a todos los compañeros que quieran participar, eh, que se quieran organizar, eh, que se acerquen, que se acerquen a nosotros, que hablen con, con la radio para cualquier cosa, y si no, eh, que nos busquen por las redes sociales, eh, LP por jade nos van a encontrar en Instagram y Twitter. Eh, Fran, la verdad que es un gusto hablar con vos. Nos quedaríamos mucho rato más, pero nos estamos quedando sin tiempo eh, y bueno y también obviamente felicidades para vos, para todo el pueblo chileno. Si hay algún chileno chilena que nos escucha, eh, los saludamos también desde acá. Porque también es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de que por más represión neoliberalismo que te metan por 30 años y, y todo eh, resistir, luchar, tiene sus frutos y esperemos ver eh, esas esas cuestiones eh, concluyéndose ahora en la constituyente Bueno, chicas hasta luego. Un abrazo grande. Ahí pasaba Francisco Salvador Solaria Arellana, eh, un compañero. Vamos a decir es compañero ha venido muchas veces acá a hablar sobre Chile. Sobre sí, en la, la página estacionsur.cl lo puedo encontrar en algún artículo que ha escrito también colaborando con este espacio y como decimos parte de la formación de ciudadanos de ese país que se ha dado. Por esta cuestión de la misma exclusión y de estar acá en La Plata, lo conectamos y... Tenemos ahora, eh, para escuchar a, a Elisa, yo no me quiero Eso, ir... Eso, escuchémosla, escuchémosla. No me quiero ir sin escucharla porque por más que la escucharon ya en el informativo Farco, que la escucharon... Eh, tal vez en la mañana que la, la van a haber escuchado algún fragmento en la es en que la... va a quedar la historia van a volver sería? a escucharlo el, el año que viene cuando haya falta que poner luz sobre estas cuestiones que tanto nos preocupan que son la soberanía de los pueblos el cuidado de los lugares donde se habitan etcétera y el ah vamos a escucharlo Mari Chihuahua mari compu la un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la el mar hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, la aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la Nación Mapuche para votar por una persona Mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy eh, felices por esta eh, fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron, es contra todo sistema de dominación, agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. En un Chile que, que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también linque las aguas contra toda la dominación culanien. Por eso hermanos, todos los que están escuchando. Un saludo especial a los Lamien Mapuche del Guaymapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo Mapuche las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país, en ese contexto, Pulamien, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa. Que esta convención, elegida, nosotros como pueblo originario establecimos de que iba a ser una dirección rotativa una redirección colectiva que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos juntos también vamos a refundar este Chile. Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile que vea este proceso, que sea un proceso transparente, que nos puedan ver hasta el último rincón en nuestro pueblo. En fente, no, en.